Hola, hola, buenos todos aquí Saber comentando un día de la taberna y hoy venimos a Total War Warhammer 3, nuestra campaña con Diente de oro nuestros reinos ogros, vamos a conocer por primera vez cómo se enfrentan estos ogros contra un ejército de enanos y vamos a comenzar una guerra que no sé muy bien cómo va a acabar, pero vamos a ir a por ellos. Entonces, este es literalmente nuestro ejército tocho y vamos a luchar contra ellos teniendo en cuenta, nos vamos a dejar aquí la carne a muerte. Y a ver cómo se corresponde. En un principio vamos a tener muchas, muchas bajas. Pero bueno. Mmm, ok. Es un precio que estamos dispuestos a pagar. Vamos a proteger un asentamiento de un aliado ogro. Así que nada. Vamos a por ello. A ver qué tal. A ver, a ver qué tal. Miedo me da porque tienen muchas hachas. O sea, tienen muchas hachas y eso... Uf, es mucha potencia, pero bueno. O estamparemos los noblars, que pienso que está bien para una primera carga, y trataremos de quitarnos de en medio a los mineros y, y los proyectiles. Eso pienso que va a estar bastante, bastante, bastante interesante, o al menos va a ser una de nuestras primeras prioridades. Con eh, nuestro cazador a full, o sea, vamos a ir a tope a por su señor enano. Oh, y encima hacemos pinza, vale, perfecto, pues nada, vamos a cargar para adelante y ya llegar a nuestro ejército de apoyo. No tiene tiempo de llegada, ¿no? Lo que es desconforme desplegan, entran, así que bien, un, un rico sándwich con que no sé, bueno sí, incluso a lo mejor escudados alrededor de de aquí de esta de esta montaña, mejor para que no puedan huir y colapsamos directamente y los reventamos a todos, vale. Cargaremos con los noblars primero, que, que reciban ese daño de, de la carga, tanto con las hachas como las cargas explosivas o los proyectiles que pueda ser, y luego nada, entramos a barrer con los ogros de forma muy vasta y ya está. Dejaremos algunos para poder hacer un flanco o algo así interesante y luego partir con el cuerno pétreo todo el centro de la melee. No quiero que nuestro cuerno pétreo reciba mucho daño... Por eso pienso que va a ser importante y con esas hachas y estos atronadores nos pueden hacer mucho daño, pero... Uf. Vale. Vale, vale, bueno, está bien, está bien. Tenemos poca armadura, ellos sí que tienen mucha armadura y eso lo sabemos de sobra. ¡Ojo! Que ya vamos. Vale. Prisionero. Los puntos de prisión se consiguen asesinando unidades animadas que estén huyendo o agotadas y esto... Asesinando ni es que estén huyendo o agotadas, ¿vale? Vale, ok. Vale, pues con lo dicho. Vamos a retirar todo esto y vamos a coger el grupo 1. Vamos a abrir aquí anchos un poquito más, de hecho, eso es. Vale. Vale, perfecto, esto es lo suficientemente ancho, me gusta. Vale, pero vamos a llevarlo al 4 Por ejemplo, a Diente doro Aquí, en el 1, sin duda A nuestro cazador en el 2 De hecho, vamos a ser listos Y vamos a meter los cazadores bueno, Es que se me pueden tirar encima Y no sé si voy a tener margen Yo para recular Bueno, un primer Un primer disparo, ¿ellos llegan? Eh, ni de milagro, ¿no? Uh, sí, tienen mucho rango ellos eh Sí, nada, nada No nos vamos a exponer, vale Vamos a ser listos y vamos a aguantar aquí bien y ya está. Con los tramperos nobles igual, fuertes aquí en el centro y ya está. Tenemos muy poco rango, con lo que mucho cuidado con eso. Vale, los tripas duras los vamos a meter aquí en este flanco izquierdo. Maravilloso. Esta unidad la vamos a dejar aquí. De hecho, la vamos a meter en el 8. A ver, vale. Y estos aquí. Vale, perfecto. Yo creo que con esto... Bueno, tenemos... Mmm, a ver, uy. ¿Y cuerno Petro dónde ha caído? Aquí. Vale, vamos a meter el cuerno Petre pegadito a la. A la de esta y vamos a meter a los tripas duras más hacia la zona centro. Vale, eso es. Vale, incluso más anchos. Vale. ¿Cómo va? ¿Estos despliegan ya? Mis, mis compañeros chican. Ah, no. En con el enemigo bajo la cobertura de los árboles para aprovechar el efecto... En un minuto cincuenta ¿Vale? Vale, vamos a acelerar un pelín. Tururú, tururú, tururú, Él se está colocando... Yo estoy haciendo tiempo para que llegue esta gente. De hecho, me vendría bien... Vale, en cuanto lleguemos al minuto y poco... En un minuto llegan ellos... Vale, vamos a ir preparándonos. Y me parece correcto. Vale, nosotros, estos, ellos que están aquí pensándose la vida y más. Vale, el grupo 4 que avance más. Vale, el grupo 3 también. El grupo 1 aquí. Vale, perfecto. A este vamos a hacer que cargue por aquí. Esto es por aquí. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Despacito, despacito, despacito. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, colapsamos, colapsamos, colapsamos, colapsamos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Que no puedan, que no puedan, que no puedan. Uh, están girando súper bien, eh. Uh, ¿por qué estás girando así, chico? Vale, vale, perfecto. Oye, pues ni tan mal. Para nosotros esto es perfecto. Vale, vale, vale, a ver que no suframos mucho daño. Vale, vamos a cargarnos de, de la muralla. Vale, dale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Uff, esos, esos mineros de cargas explosivas nos van a hacer mucha culpa. Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Eh, vale, quiero esto. Está muy bien. Vale, nada, nada, maravilloso. Maravilloso el cuerno, Petro. Maravilloso el cuerno, Petro. Uf, cuidado, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, ojo, cargamos aquí Vale, nada, maravilloso, ¿eh? Tampoco hemos perdido tantas bajas O sea, no hemos perdido tantas bajas, Está muy bien Me gusta mucho Me gusta mucho, mucho Vale, el Grupo 4 está aquí, el Grupo 3 continuamos, aquí un poquito de Focus ¿Y qué tal contra esta unidad? Oye, chicos, venga, vamos Venga Vale, eso es el por donde está. Ahí, bueno, disfrutando de una buena masacre. Vale, aquí en este lado. Mejor. Venga, ese señor no tiene que caer. Nah, es que no me va a dar balas bajas, tú. 120 puntos necesarios para conseguir estabilidad. Uf. O sea, son, son muchas, muchas bajas, eh. Pero bastantes. Uf, menos mal que el cuerno petro se lo está pasando pipa, pero madre mía. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. venga Ahí es devastador, eh. 107. Venga, venga. Venga, esas bajas. 107, 110. Vale Venga Oh, vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ah, solo es un uno va pues se lo meto al diente de oro Y a... Vale, pensé que era en área, tío O sea, en área era... Claro, en área era muchísimo más interesante Pero siendo solo, solo, solo en una unidad no me vale tanto la pena, ¿eh? O no me valió tanto la pena Nah, y esto ya se acabó Vale, pues nada, finalizamos batalla que ya se ha pasado el efecto No nos vamos a poder cargar al héroe enano Venga ahí, hinchalo, eso es Seguimos uy, uy, uy, uy, ¿cómo te has alejado tanto, hijo? Vale, vale, vale, vale ¡Bien! Yeah, maravilloso Vale No ha sido una simple victoria hay sinos que se han rescrito. Vale, mensaje estándar 3, otra vez. <risa> vale, vale, vale, perfecto. 30, pe... 30 pérdidas solo, es muy poco, ¿eh? Y habremos perdido noblars de estos baratitos. Nah, el cuerno pedro genial, nuestro cazador también, los ogros súper bien. Los noblars han hecho su trabajo, han aguantado y ya está. Así que para adelante maravilloso, me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Vale, vale, vale, vale, perfecto Perfecto, o sea, hemos liberado a, a este clan Me deben la vida, literalmente Victoria decisiva Carne, ¿Cuánta hemos sacado? Cinco, la gastada, está bien uh, Unidades reabastecidas No es tanto, ¿eh? Y el tesoro son 800, es un montón Me voy a quedar el tesoro ¿Dónde está este ejército? Vale, vamos a ir a por ellos Podemos Uh, enemigo muerto en combate Ah, vale, estás, ok Ingreso en todos los edificios Sobrenombre desbloqueado garrotes cruzados, facción destruida Maravilloso right, Vale, este señor This tiene un sobrenombre Vamos a ponerle Ataque cuerpo a cuerpo, ¿por qué? ¿Y cuál es el que hemos desbloqueado? Lul Ninguno, entiendo que es este Vale, ahí que es. Vale, habilidades. Tenemos un puntito más. Lanzas afiladas, fuerza de proyectil un 12%. Está muy bien. Y además no se ha quedado sin... Sin... Sin munición en este combate. Así que nada, no, para adelante. Lanzas afiladas. Vale, además, diente de oro. Le vamos a subir aquí. ¿Qué le vamos a poner? Uf, lacerador. A lo mejor fuerza del arma. Ahora que vienen... Que vienen... Vale, sí, sí. Uh, buscador de adversario. Velocidad y vigor por segundo. ¿Vale? ¿Esto es pasivo? Ah, no. 25 segundos. Vale, tenemos un sobrenombre que es... Supremo Acaparador. Liderazgo... No. Prefiero defensa cuerpo, a cuerpo y masa. La verdad. Está, está bastante mejor. Y este señor, de momento, está bloqueado. No tiene mucho... No. Vale, ok. Es el que tenemos allá al sur Vale, vamos a ver, tenemos movimiento No tenemos movimiento para atacar aquí No llegamos, ¿no? No, no. vale Ok, lástima Vale, pico sereno tenemos aquí Para poder mejorar cositas Sí, podemos construir Aquí, vale Hay que aguantar el crecimiento en pico sereno ¿Qué vamos a construir? ¿Qué nos viene bien? Ah, no, no, no. no. Aquí estamos esperando para poder meter la guarida de dientes martirio. ¿Vale? En el pabellón Grasintus. Aquí necesitamos más soboros. ¿Podemos reclutar más? No. Es que este ejército nos va a pasar por encima bien fuerte. ¿eh? Así que cuidado. Vale. Vale, vale. Nada, aquí lo dicho. Ogros, toro, no, es que uf, tripas duras va a costar sacar aquí, vale, nada, nada, este lo aguantamos ¿Qué área de influencia tiene esto? Bueno, bastante ancho. Vale, ya veremos cómo bajamos esto aquí uh. ¿Podemos? Eh, ¿Dónde está? Fauces de sangre, uy Esta gente como... Tripas, trueno, pieles, sable... ¿No son fauce llamas o algo así? Esto no son... ¿Y? Fauces de sangre... Furor. Son esta gente. Boca en llamas. Ah, boca en llamas es la... Vale. Coordinación bélica, entablar Relaciones diplomáticas Alianza militar Unirse a la confederación, aún no Y aceptan tu oferta a su facción Se si a la tuya Vale, o sea, hay que ser literalmente Bien fuerte Vale, bueno, pues creceremos más Estamos al 8, podemos crecer más aún Vale O sea, al 8 Somos el poder Militar número 8 Ordenado por ranking, así que ¿Qué es esto? Uh, Katai. Katai, ahí. Aquí. Ejércitos de Katai. Peligro. Vale. Ok. ¿Qué tenemos? Mm, mejora de construcción disponible. Vale, esta nos la saltamos. Puesto avanzado. Uh, uh, uh. puesto avanzado aquí. Asentamientos, aliados, unidades para reclutar. Noblars 3.000. No quiero. Uh, nada. Para adelante... Vale, saltamos turno ya. Vale. Finalizamos turno. Vale, vamos a reventar eso. No, vamos a ver... Eh, acceso militar... Vale. Te lo compro. Vale, los escámenes no nos han atacado, eso es positivo, me gusta. Dime que los enanos nos han marchado y los podemos masacrar. Estupendo. Vale, disciplina. Uh, buffet libre, ofrenda un total de 50 carnes a las grandes fauces. Espada obsidiana, fuerza del arma y daño por armas perforantes más 100. La voracidad de las grandes fauces es insaciable. Realiza ofrendas en abundancia para obtener todas las bendiciones del dios de los ogros. El excedente de carne se puede ofrecer a las grandes fauces a cambio de bonificaciones de ejército. Las ofrendas se pueden buscar y hacer en el panel de ofrendas las grandes fauces. Vale. Mis disculpas. No, que ya su indescriptible voluminosidad. Pero traigo nuevas. Hemos conseguido uh, llevar hasta el boca en llamas al caudillo orco negro que ansía tomar estas montañas. Tal, tal y como ordenaste. Es el momento de aplastarlo. Vale eh, Con el ejército de Grasientos Y se esperan refuerzos, ¿sabes? Bueno, hay muchos goblins Grasientus está decidido a hacer valer Su autoridad como déspota soberano de las tribus de los ogros Así, cuando el caudillo Con el más poderoso de las montañas de los lamentos Lance un guaj En el corazón del territorio ogro Tiente d'oro, lo obligará a luchar en las Faldas del sagrado volcán Bocanllamas, una vez que el usurpador Haya mordido el polvo, Grasientos podrá Portar su corona del tamaño de una bañera con indiscutible orgullo. Vale. Eh... Oh, ok. Lo veremos más adelante. Consigue 5 sobrenombres entre todos tus personajes. Vale. 4.000 de tesoro. Buah, esto que restablezca poderes... es... Está fuerte, ¿eh? Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Acabar de apostar a esta gente. Oh, ¿Dónde huyeron? Aquí no podemos escapar, escapar más, ¿no? Vale, nada, lo tenemos. Bastante fácil. Mantenimiento de ejército menos 17 de carne y tú. Vale, vamos a autorresolver porque no deberían plantearnos muchos problemas. Bueno, no me fío yo mucho de la autorresolución, pero... No, no, literal, no debería morir nadie Así que vamos a, la, a darle Dale, listo Perfecto super Bajas, bajas, vale, maravilloso 1900 de experiencia Estandarte de guerra Vale, carne, botín Vale, vamos a tirar a por Carne, que este ejército Consume bastante 5 de carne esta vez. Adquisición de experiencia. Vale, vale. Buen estandarte. Un enemigo muerto en combate. Perfecto. Vale, pues vamos a bajar hacia el sur. Eh, esta gente tiene más asentamientos. Con el millo negro. Este de aquí. Ah, no. Este de aquí. Bueno. Más tarde nos meteremos ya Si no quieren sucumbir A nuestro ejército Los haremos oh, Vale, vale, vale Aquí, guarda Guarita de dientes martirio Martirio, sí Caballería, los dientes martirio viven en las grandes alturas de las cimas Dentro de guardias que hasta los cazadores temen Por miedo a que cambien las tornas Y se conviertan ellos en las presas Vale, esto es maravilloso. Un turno. Y aquí, ¿qué más vamos a meter? ¿Qué podemos poner? Suministros defensivos. Vale, no, estos son para defensas. Carne generada. Santuario de fuego. Tesoro de oro. Hombre. El tesoro la verdad es que nos hace falta, ¿eh? Así que vamos a meterlo ahí y listo. Uf. Uf, uf, este ejército. Miedo me da con el camino subterráneo, eh. Vale. Vamos a reclutar cositas en un turno. Yo creo que... En, um, uf, es que solo reclutando dos... Lo vamos a pasar mal. Vale. Um, uh, vale, vamos a... Inficaz contra armaduras, da igual son Scabins. Sí, vamos a reclutar dos de estas dobles... Y ya cargaremos, o sea, subiremos hacia allí Para chocar contra este ejército Y ya está Porque si no vamos a tener bastantes problemas Vale Esto, ¿cuánto le queda? En el próximo turno Se supone que alcanzamos al 3 y ya podemos mejorar oh, what? Coste excedente de población 8 para encargar esta construcción Así que ya podemos cargarnos el resto <risa> Es una barbaridad 8 un excedente de población, eh esto me llama la atención porque son los matarifes. Que son como magos. Carro han en batallas. Liderazgo. Pero eso tiene que estar dentro del círculo de influencia. Crecimiento del campamento. 10. Capacidad de reclutamiento local. Vale, vamos a meter esto. Lo tiene de, res... tienda de repuesto. Capetro más en la tribu. Así que más vale que saquen la tienda de repuesto. Y le roben algunas piedras a un aplastador despistado. Vale, vamos a meter esto... Y ya está Uh, que de hecho puedes construir también Uh, puedes ir construyendo el resto de cosas El caldero, reemplaza de bajas Gula Mantenimiento más barato Ganancias Claro, pero es todo dentro, dentro del propio Uf. Vale, pero hay que llegar a nivel 3 para poder meter esto O, o para poder empezar a sacar unidades más tochas Vale, importante esto Ok eh, Vale, pues este movimiento ya está claro Habría que ver qué tenemos por aquí. ¿Podemos sacar algo? Un señor, no. Un héroe quiero. No, aún no podemos sacar nada. Vale. Vale, vale, vale. vale. ¿Qué tenemos por construir? No quiero un puesto avanzado. Déjame en paz. Sáltate. Fin de turno. Vale, pues nada. Finalizamos turno. Y vemos qué tal. Vale. Uh. Muy alta. Constructor de campamentos. Agresivo. Acceso militar. La mejor tribu y la segunda mejor. Juntas. Venga, dale. Yo me estoy aquí sacando alianzas con todos los ejércitos ogros. No sé hasta qué punto. Venga, venga. En este lugar abundan los vale, naturales. vale, sí, sí, vamos a ir a tope. Captúralo. Sus riquezas <risa> Vamos a ir a por ellos. Saqueo en el gran pabellón Gracientus. Podemos a... No, aquí necesitamos bastante más fuerza Vale Vamos a meter... Eh, ¿Por qué? ¿O qué diferencia hay? Fuerza del arma... Uy, bueno, vale, bueno, vamos a comparar Fuerza del arma... O sea, ¿por qué tiene bonificación versus infantería Uh, vale, interesante Vale, como tenemos bonificación contra infantería Este en cabo tiene más armadura Defensa cuerpo a cuerpo Está bien para luchar Pero Este que O sea, logró todo el logro torre es rollo estándar Eficaz contra infantería, grandes daños, arremetida Vale, o sea, no, tampoco tiene mucha diferencia contra el otro. Vale, vamos a meter... Vale, vamos a sacar aquí Noblas. ¿Podemos sacar alguna cosita más? No, es que... Vale. Una de cada y ya está. Sí, sí, sí, una de cada y ya vendremos aquí, que mientras nos estén sacando solo 160 por turno, pues ni tan mal. Esto no, no, no se puede mover. Este, nivel 2, crecimiento del campamento, capacidad local. Dale. Vale, y nos bajamos con este hacia el sur a saco. Vale, vamos a poner de hecho... De la marcha... Buah, ok, nos movemos súper lento con este ejército. Vale, poco a poco mejoraremos. Pero vamos, podemos hacer asediar súper fácil, ¿no? Es una guarnición de nivel 3, tampoco tiene mucho... Uy, uh, barracón. Vale, bueno. Veremos en el próximo turno, ya podemos asediar. Vale, resolver... Puesta avanzada disponible, no. Y finalizamos turno tal que así. Sí. Vale, nos queda un turno para sacar ya dientes de... de sable O dientes de sable, no me acuerdo si se llaman así Pero bueno, no sabemos cuál decimos Uy, se ha acercado más, eh, al pabellón Feo está eso Vale, la ortodoxia prevalece La gran ortodoxia ha logrado que más partidos se unan a su causa Por ahora la costa de hielo tiene que reconocer la superioridad de la ortodoxia Pero las cosas pueden cambiar en el futuro Vale, o sea cosas de x -lef. Menos 5% a mantenimiento de los ogros. Perfecto. Tu poder militar es esencial en tu alianza. Tal uh. es tu fuerza que pronto serás vale. capaz de intimidar a los señores de la guerra aliados para que se unan a una confederación. Un Me acuerdo así correcto. disolvería su reino y lo agregaría permanentemente al tuyo. Maravilloso. Vale. Eh, sería muy buena idea poder recogerlo pronto. Uh, capacidad de héroe más 3 para los panzafuegos Predicadores del fuego Rango al héroe al reclutarlo más 2 para los panzafuegos Vale Ingresos de todos los edificios Fosos, crecimiento del campamento Relaciones diplomáticas con los ogros Crema para, rozado, crema para rozaduras lol Más 20 al estar en territorio mío Ingresos ponentes de saquear y tomar asentamientos Vale, vamos a meter chantaje, que al fin y al cabo Estos son ingresos por los edificios, que me viene bien Son cuatro turnos Así que, ya, en base a eso Veremos Aquí llevamos... ya Este es, este, este es buen ejército para luchar contra esto, ¿no? Son 20 Unidades, pero bueno Podemos aguantar Otro... Oh, uh, Oh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. por qué vale vamos a meter dos y las probamos en este próximo combate pero ahora bien la idea va a ser Oh, uh, aquí podemos mejorar esto perfecto por mil de oro vale y en pico sereno podemos construir o mejorar alguna cosita carne carne el pilar de armas o la pila de armas Vale, bueno, es una mejora para el futuro, pero... Vamos a movilizarnos hasta aquí. Caracazón vamos a por ellos. ¿Qué tenemos aquí? ¡Opa! Podríamos tumbarlo súper fácil, pero ¿sabéis qué va a pasar? Que esto se va a quedar para el próximo capítulo. Así que lo dicho, llegados hasta aquí. Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie de los Reinos ogros.